Buenas noches, gente. Bueno, en vista de que, de que he recibido hartos comentarios de, de la parte, digamos, preguntándome de que... Bueno, hartos comentarios no son poquitos, pero pues lo, lo que pasa es que la gente como que no ha entendido... No me ha entendido muy bien porque es un video que hice pues hace rato, cuando apenas estaba como como, como empezando con esto en YouTube, aunque tampoco pues tengo tantos videos, pero pues eh, lo que pasa es que de pronto hay veces uno eh, se mueve pues mal o sea, se mueve muy mal de, en la parte de la plataforma uno puede saber hacer las cosas pero entonces como que le da nervios, como que le da... sí, le da nervios porque alguien lo está viendo entonces eso es lo que sucede básicamente entonces pues voy a hacer este otro video explicando eh, cómo se puede hacer para... es que una cosa, el video que, del que estoy hablando es de, de insertar una imagen de referencia pues, es, es que es muy diferente Mucha gente se confunde es que una cosa es una imagen de referencia para visualización y otra, ima, y otra cosa es una imagen de referencia para utilizarla como un plano. ¿sí? Entonces esas son las dos formas que, que la podemos utilizar aquí en Revit. ¿no? Entonces vamos a utilizar aquí un nuevo proyecto, vamos a crear un proyecto. En la, puede ser cualquiera, pero pues podemos eh, para, para hacerlo más, eh, digamos en la arquitectura, tiene más organizado pues las cosas para la arquitectura. Entonces damos ok. Entonces, como decía, una cosa es insertar una imagen para referencia, como esta. O sea, una cosa es insertar una imagen como esta, que es para... Vamos a abrirla para que la puedan ver. Esta imagen para un plano, para calcarla, de referencia, para utilizarla como si la fuéramos a dibujar, a, a modelar pues, en, en Revit. Y otra cosa es insertar una imagen para verla, así como esta, para verla. Pues, qué es lo que, yo lo que yo expliqué en el video ese. Si ¿sí? yo en el video ese expliqué cómo insertar una imagen para visualizarla y guardarla en el proyecto, que es muy diferente porque esto, pues la, dibujamos, sí, la usamos para calcarla y esta, pues nada más da para visualizarla. Vamos a, a cerrarlas todas otra vez. Y aquí lo único que hay que hacer, o sea, es lo mismo, yo, es muy sencillo. Yo no sé, pues la gente no entiende porque de pronto uno se mueve muy rápido, pero lo único que hay que hacer es insertar aquí en la, en la pestaña View. Le damos a Drafting View Aquí le podemos dar un nombre, por ejemplo le podemos dar eh, Vista eh, Vista 3D, por ejemplo Va a ser una vista eh, sí, no, o vista eh, real Una vista real que tenemos ahí Aquí le ponemos 1.1 porque va a ser una imagen eh, De una foto ¿no? Entonces listo, una vez ya se ha creado eso Entonces aquí le damos insertar Y buscamos donde dice imagen Y ahí donde dice imagen buscamos ahora pues en nuestro computador en nuestro pc en un laptop en donde que tengan pues en el desktop yo la tengo eh, se llama aquí pues vamos a copiar esa porque pues no me la sé de memoria pero pues ahí está simplemente buscando dónde está la imagen sí y y se aseguran de que como esta va a ser la referencia, entonces digamos que va a ser este render. Esto, bueno, esta foto que parece. no, me ha hecho una. esta foto que, que es la que necesitamos ver por, digamos, de referencia como quedó al revés, pues la rotamos ¿sí? Es muy fácil. Listo. Entonces aquí ya puede, digamos, de, necesitamos ver alguna referencia, digamos, de este radiador o. O estas, o estas sillas, o, o eh, lo que necesiten ver, digamos, eh, un elemento de piso esta imagen ya queda guardada aquí en Drafting View entonces esa es una, una forma de insertar una imagen de referencia aquí en Revit, estoy en Revit 2017 pero eso funciona desde el Revit 2012, dos, desde el 2010 en adelante, es la misma forma y, y es igual, pero es, es, es igual entonces listo, aquí ya tenemos esa vista, la podemos dejar ahí, la podemos cerrar de todas maneras ya está almacenado en el proyecto si yo guardo mi proyecto pues eso ya, esa imagen ya queda aquí donde dice Drafting View aquí en la pestaña Drafting View si yo cierro esto, pues no pasa nada, pues lo abrimos aquí en View y el Project Browser, ahí está entonces listo, esa es una forma y la otra forma es directamente en la pestaña Insertar ya para calcar una imagen, que eso sería lo lógico que uno hiciera para este proyecto, pero lo importante es que la imagen venga con su referencia de escala, ¿no? Porque, pues, muchas veces te encontramos estas imágenes. Este es un apartamento en Manhattan, en Estados Unidos, y, y pues no tiene la referencia. Yo lo tomé para, para hacer la modelación, pero no tiene la referencia de la escala. Entonces, nos toca, pues, nos toca, como los planos están mal dibujados, porque eso debería tenerlo, pero no lo tiene. Esto es una revista profesional, pero no lo tiene. <risa> Muchas veces pasa eso, ¿no? Eh, entonces, como no lo tiene, pues vamos a escalarla. De paso, le, digamos, esta imagen ya queda aquí insertada, eh, ya está insertada aquí dentro del, dentro del entorno de Revit. Esta imagen la podemos pinear, la podemos aquí poner el pin y se queda bloqueada pero antes de bloquearla vamos a escalarla entonces ahí de paso aprenden a esa cómo se escala y, y en poco tiempo porque pues igual es que explicar tantas cosas en poco tiempo siempre es difícil gente y, y sobre todo si la gente está empezando pues le queda más difícil sí y, y uno también digamos si se pone nervioso aunque ya no me pasa eso pero porque pues ya he hecho videos mucho más largos y ya me concentro mucho más no pero bueno igual si queremos rescalar, lo único que hacemos es escogemos este punto, escalar, le cogemos desde este punto hasta este punto y le decimos que eso tiene mil, o sea, un metro, porque estamos en, en milímetros. Y listo, ya aquí tenemos la imagen, inclusive este proyecto de pronto lo llevo más adelante para, para hacer la modelación, pues, que es un, es un proyecto de una, de una firma pues, de, para Estados Unidos en Manhattan. Es una remodelación de un apartamento. Y pues igual es muy sencillo, no tiene tampoco tanto detalle Pero pues sirve para trabajar y para practicar pues Y listo, ¿no? O sea, aquí ya tenemos la imagen, ¿no? Entonces ya, la, la, ya ahí ya tenemos la escala Y ahora sí la podemos pinear Con este le damos el pin Y ya queda bloqueada, la imagen ya no se puede mover Ya nosotros aquí ya sería cuestión de empezar a trazarlos Entonces ya es mucho más, ¿sí? trazar los muros pero bueno, hasta ahí es lo que yo quería... Espero que, que la gente que no ha entendido y, y, y que yo no me he explicado bien, porque como, como les digo, o sea, eso es cuestión de que uno va cogiendo más práctica, sobre todo en, en, en, en, en, en, en explicar las cosas. Yo creo que es, es solo eso, pero espero que les, que, que les sirva. A mí también me sirve mucho porque me ayuda como a practicar y como a no sé, como a conocer un poco más acerca de, de lo que este mundo pues de, de Reddit y de paso pues compartir con la gente, que eso, eso me parece muy bueno de YouTube, listo entonces eso ya aquí lo que les digo aquí ya la imagen ya queda y nuestra drafting view también aquí queda ahí también ya la tenemos perdón que la cerré aquí están, nuestra drafting view para referencia, esto sería una imagen de referencia y esto también sería una imagen de referencia pero pues para calcarla como, como un plano, entonces pues está ahí ya eso, eso es, eso es todo, ¿listo? Gracias Bye